Hola, somos Platos Argentinos y te presentamos masa para tarta salada. En un bowl tenemos harina 3 ceros 500 gramos. Agregamos una cucharada de sal, aceite 50 centímetros cúbicos e integramos los ingredientes. Luego tenemos agua fría 250 centímetros cúbicos que vamos a ir agregando de a poco. Integramos primero con cornet o espátula. Y cuando la mezcla se va haciendo más pesada nos ayudamos con las manos. Una vez integrado todo colocamos el bollo en la mesada y comenzamos a amasar por aproximadamente 5 minutos o hasta que el bollo quede homogéneo. Una vez logrado lo cortamos en dos mitades iguales. Una para la base y otra para la tapa. Estiramos cada mitad hasta conseguir un espesor de 2 milímetros aproximadamente. Aplamos los extremos hacia el centro, alzamos la masa y la colocamos sobre una tartera enmatecada y enharinada. Y una vez colocado el relleno y la tapa, cortamos los bordes sobrantes. Hacemos el repulgue y la pintamos con una preparación de huevo y queso rallado. Para darle color, brillo y realzarle el gusto. Pinchamos la superficie y llevamos a un horno a 180 grados. El tiempo de cocción dependerá del relleno. Quedó genial, somos platos argentinos. Nos vemos pronto, gracias.